Bienvenido a esta meditación para activar tu energía a través de tus centros energéticos chakras. Aumentas tu creatividad y concentración, tu vitalidad. Pon atención a la imagen. Dirigirás tu concentración a los puntos que se pueden ver en este momento. Vamos a ello, concéntrate en tu respiración, inhala, exhala.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 Dirige tu atención al chakra del plexo solar, ubicado a la altura del ombligo. Este es el último de tus chakras físicos. Representa la evolución, el trascender y la conexión con los demás, el compartir y el dar. Visualiza cómo comienza a aparecer una energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Es el amarillo más puro que hayas visto.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 Respira, tu energía ha sido revitalizada, siente como estos siete puntos con siete colores están vivos e intensos. Te sentirás revitalizado. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.